Ahí deberíamos haber apretado junto al luna. Oh, yo lo aprieto. No, oh, tú lo aprietas. Ah, oh, qué lindo. Hey guys. Vlog 239. El 238 salió tarde porque bueno, se me quedó el disco duro acá en la casa. Y ahora no voy a editar porque tengo una cita con esa señor. Y tenemos mesa de centros nuevos. la seguimos acá hace un año atrás, un 13 de febrero, fue nuestra primera cita. Nos llama el pasado. ¿Por qué me invitaste a comer ese día? Porque quería armar un canal de YouTube y encontrar en tu canal. Me querías comer con papas Bueno... ¿Cómo no te quería comer con papas fritas. Después te quise comer con papa frita. Al final me comió con, con chapical. vinimos a hacer un a tener una cenita al cocha que ya abrió de nuevo no puedo hablar mucho porque tengo muchas preguntas Pregúntale a de día. Oh, en serio en serio no te dije ninguna ¿Te puedo dejar una ¿Es que? Ya. así que nos vamos al pago de hoy Ay, ah, Cari te pregunta en este Power. Vamos a empezar con Ignacio Fuar. Me gusta tu lente de sol. ¿Te gustaría cantar en una banda musical? Eh, claro que sí, ya lo hago. Mi proyecto está en Spotify. Pueden escuchar... Ya, sí, sé que tengo toda mi carrera musical, pero... Camila, C. ¿Te sientes presionado para celebrar el día de San Valentín? Creo que la única presión que podría sentir es de mi pareja. Eh, si es que ella tiene expectativas de que hagamos algo especial. Pero además la gente... Carlos Serra, ¿sigues jugando Pokémon GO? La verdad es que no, pero conozco a varias personas que siguen jugando. Como tres. Betsabe Delgado me pregunta, ¿qué significado le das al 14 de febrero? Para mí es una excusa más para salir a comer y disfrutar con tu pareja. Bagán. Volar a decirse cosas lindas. Sobre todo cuando están saliendo del baño y cruzan por atrás. Sebastián Marín me pregunta qué es lo, impo oh, hay una guita. ¿Qué es lo más importante para mí en una relación de pareja. Eh, ¿No sabes lo que para mí es? ¿Tu potita? Creo que por sobre todo la comunicación es la reina. Marín, en un episodio del... Blog de Sauce me dijo que había tres cosas, entre ellas estaba tener buen sexo, no. pa Bueno, para mí el sexo, el besarse, el, el apañarse, son todas, todas partes de una gran conversación. Cuando uno tiene mal sexo es porque no sabe hablar y no sabe escuchar. Todo es feel the room, compadre, feel the room. Gen Núñez se fue en la bola y me hizo muchas preguntas. ¿Alguna vez en la vida escribiste cartas de amor? Obvio, sí, sí. ¿De pequeño te llegaron algunas? De puta... Sí. Más que algunas. ¿Las guardas actualmente? No. Lo único que tengo es un... Recalo de cumpleaños que me hicieron cuando cumplí como 15, 16 años. Todos mis compañeros de curso escribieron ese cuaderno, Entonces es un recuerdo de mucha, mucha gente que ha cosas muy lindas. Así que es la única cosa que guardo. Ah, y esta, oye, oh, esta pregunta está dirigida. ¿Corresponde que existan sacrificios en una relación de pareja o uno debería verlo de otra forma? ¿Cómo y por qué? Hablando de sacrificios en la pareja, como... Espera, deja buscar la definición de sacrificio. sacrificio es cualquier esfuerzo pena acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien palabras claves merecer creo que por ningún motivo por ningún motivo en una relación de pareja debería haber sacrificios lo que sí está lleno es de concesiones yo no puedo hacer nada para sentirme merecedor de algo la otra persona está conmigo y yo estoy con esa persona ya somos merecedores de todo lo que tengamos y queramos darnos creo que hay que apañarse, creo que hay que hacerse barra creo que hay que ponerle el hombro, creo que es mucho trabajo pero ninguna pena vale para hacerse merecedor de algo si estamos es porque queremos y si no queremos dejemos estar feo eso, gracias por todas las preguntas estuvieron muy entretenidas Espero que mis respuestas hayan estado a la altura, y me gusta cómo se verse Para mí el 14 de febrero tiene, tiene esa misma sensación que del año nuevo, que es como muy arbitrario, muy como porque así como... Y en realidad prefiero otras fiestas. En ya las fiestas que son de uno, más personales. Ahora, esto no quiere decir que yo nunca celebré eh, San Valentín. Creo que lo sigo haciendo, pero no a tan apoteósicamente. Es una tradición que es ignoro porque pasó algo. Tiene que ver un cura que cazaba, escondía a los cristianos. Pero siento que si no nos cuestionamos nuestras tradiciones, no estamos haciendo la pega. Sócrates decía que una vida sin examen no era una vida que valía la pena vivir. Entonces, para mí el 14 de febrero es una excusa más para como otros días para tener una experiencia con la gente y con las personas que más y nunca se van a acabar las excusas para eso así que eh, gracias por estar acá gracias por dejar los comentarios voy a seguir eh, celebrando el día de sí. como todos los días Sí, sí, sí, sí, ¡Qué caballo! Un poni. Un poni. Barra del poni. Ah... Uh...